Y partimos. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que, que en China ya quizás buena, buenas noches, eh, mediodía en, en, en Latinoamérica. Estoy muy contenta porque ya esta es la tercera instancia que, que vengo organizando aprovechando el Zoom hay que aprovecharlo, es decir, esto se transforma en una pesadilla porque agota mucho, agota, qué sé yo, hay, hay un desgaste mental más potente, nuestros ojos, etcétera, etcétera, estamos sentados, pero hay una cuestión positiva maravillosa y es que eh, podemos vernos, podemos vernos desde todo, eh, desde todo el mundo. Vean ahí, Kim Yang, 11 de la noche en China. Silvina, estoy en, en... No, no, no se ven las auroras boreales, eso es un poquito más al norte, acá es, es Irlanda. Estamos de, de todos lados. Entonces, nada, hice este ejercicio el semestre pasado en mi curso de posgrado en Chile, eh, con Historia del Español de América, organizamos un seminario maravilloso, para cerrar ese seminario maravilloso, eh, hicimos una celebración, una celebración muy filológica, eh, por los 100 años del, del ensayo de Pedro Enrique Jureña, que inauguró una perspectiva dialectal y sonificadora del, del español hablado en América, resultó maravillosa, y claro, este semestre doy un curso de lexicología en posgrado, eh, y lo abordo desde la lexicografía, que es una dinámica muy pedagógica. Y dije, teniendo tantos amigos, teniendo tantos maestros eh, que trabajan con, con la lexicografía de, desde todo punto de vista, nada mejor que seguir con esta dinámica del Zoom. Y por eso eh, organicé este seminario de, de lexicografía. Y estoy muy contenta, muy contenta, porque el seminario lo inaugura. Yo siempre le digo a Daniela eh, eh, eh, que sin exagerar, porque no exagero, es una, una maestra para mí. Y eso que tenemos la misma edad. ¿no? A veces eso es maravilloso, encontrar los maestros en, en, en personas de, de nuestras generaciones o más jóvenes. Eh, Daniela hizo la, eh, la maestría también, esa mítica maestría en lexicografía eh, en la Real Academia Española que organiza la ASALE la en conjunto con la Real Academia Española y la Fundación Carolina estuvimos en años distintos pero al final como el mundo es un pañuelo y nuestros intereses eh, suelen ser eh, para un público más bien restringido Terminamos ahí conociéndonos o siendo muy amigas de amigos muy cercanos y al final terminamos siendo amigas muy cercanas. Yo siempre cuento la experiencia maravillosa porque esto también, eh, Daniela, es una instancia pedagógica. Estamos acá viendo entre, entre alumnos, entre discípulos, entre compañeros, entre colegas. Yo siempre cuento cómo fue mi historia de amor académico con Daniela Lauría. Fue el año 2008 fue en agosto del 2008, en el contexto de Alfal, en Montevideo, en Uruguay. En ese momento yo no tenía mayor idea de lo que es la historiografía lingüística. Yo estaba en mi, en mi mundo ahí, chileno, estudiando y intentando hacer una historia de los diccionarios publicados en Chile, y me pasó una cosa muy interesante, que yo creo que a más de alguno le ha sucedido, y a más de alguno le va a suceder quizás con alguna otra disciplina, y es lo siguiente, yo no sabía de historiografía lingüística para nada y empecé a hacer historiografía lingüística sin saber que estaba haciendo historiografía lingüística, que va siempre muy de la mano con un análisis eh, del discurso según la, la, la escuela que sigamos, muy, muy refinado. Entonces llego con mis resultados eh, a ese congreso y en la mesa estaba Daniela y Daniela viene de la maravillosa Escuela de Análisis Crítico del Discurso de la, de la Universidad de Buenos Aires, que, que lleva la gran maestra Elvira Narvaja de Arnú. Eh, de hecho, Daniela es discípula de, de Elvira. Y Daniela, como ustedes bien saben, el, la Escuela de, de, de Elvira... Es muy amplia, bueno, es análisis crítico del discurso centrado ¿no? en, en, en, en, en toda la producción discursiva argentina y Daniela estaba a cargo en ese momento de todo lo que tiene que ver con discurso lexicográfico argentino. Entonces fue muy linda la dinámica porque yo venía con una cuestión totalmente... Eh, eh, alejada de la teoría, era más que nada mi hermenéutica de los textos y Daniela venía con lo mismo pero con un aparataje maravilloso y finísimo y con el discurso que van a oírla ella ahora eh, eh, que maneja y claro quedé maravillada, quedé maravillada y ahí empezó, ahí empezó mi relación con Daniela que a su vez, y esto lo cuento porque no, nos va a suceder siempre cuando vayamos a congresos o tomemos cursos, que vamos a entrar en contacto con otras escuelas, vamos a, a establecer y, y, y generar relaciones de, de amistad, relaciones de amistad académica, que a veces se extienden a la amistad pura y a la hermandad, empezó a ser muy generosa conmigo. Entonces yo siempre digo que emulo lo que eh, ha hecho Daniela en la Argentina, eh, en Chile. ¿No? Y, y, y cada cierto tiempo me va presentando, mira este nuevo autor, de hecho gracias a ella eh, conocí a otro grande que es José del Valle, eh, de la Escuela Glotopolítica eh, Norteamericana, ¿no? la, la Escuela de CUNY <coughs> en Manhattan, y así, entonces ha sido clave, cuando ya terminé de escribir mi tesis, años, años, años después, eh, Daniela es eh, una persona fundamental siempre. Siempre se aprende de ella y siempre hay, hay, hay, hay nuevas instancias, hay nuevas luces, hay nuevos guiños, hay nuevos espacios para seguir pensando y analizando críticamente. Y no quiero seguir hablando porque, porque hablaría mucho más de ella y de, de su calidad humana junto con la calidad académica y la dejo, la dejo para que eh, nos hable de eh, justamente de esta perspectiva crítica y glotopolítica en relación con todo el mundo editorial eh, argentino, en especial de la Academia Argentina de Letras. Así que, Dani, te dejo. Bueno, gracias, Ole. Menos mal que no seguiste, porque hay otras anécdotas que exceden el mundo lexicográfico. No las vamos a contar acá. Bueno, muchas gracias por, por todo lo que decís. Sabes que, que es recíproco. Yo también tengo te quiero mucho, tengo mucha estima por todo el, tu trabajo, y bueno, ya somos amigas y hay que compartir ¿no? el conocimiento y más entre nuestros países latinoamericanos. Bueno, agradezco a todos y a todas las que, los que están conectados, eh, acá estoy al, al mediodía en Buenos Aires, en una, un mediodía un poco gris. Y voy a hablar sobre diccionarios, que es un tema del que me quiero ir y nunca me voy. Siempre me estoy despidiendo, pero nunca termino de hacerlo. Y en esta ocasión voy a hablar sobre diccionarios y voy a hablar sobre el otro tema que, que también he trabajado mucho, que son las instituciones normativas sobre la lengua. Así que voy a hablar sobre justamente el diccionario, el último diccionario de la Academia Argentina de Letras. Eh, voy a compartir la pantalla, y si hay algún problema con la conexión le pido a Sole que por favor me avise por WhatsApp, porque estoy con unos problemitas de conexión acá en casa. Bueno, eh, el... Título es Diccionarios y Mercado Editorial en torno al Diccionario de la Lengua de la Argentina, de la Academia Argentina de Letras, del año 2019. Eh, este es el plan de exposición que voy a seguir, ¿sí? voy a hacer una introducción al tema, sobre todo a cómo considero al diccionario monolingüe como un gesto glotopolítico, ahora les voy a explicar a qué me refiero con eso. Después voy a hablar sobre las academias de la lengua, sobre las academias en general y sobre la Academia Argentina de Letras en particular. Y en, el, en la parte 3 me voy a concentrar en el, el, el foco de esta presentación, que es el Diccionario de la Lengua de la Argentina, ¿sí? y su posición en lo que llamo el, el campo lexicográfico y el campo editorial. Sobre todo me voy a detener en en un aspecto que es el cambio de título de este diccionario, que ahora les voy a contar un poquito la historia. En el punto 4 voy a hacer la lectura, ¿no? que yo planteo sobre a qué se debe este cambio de título, y bueno, por último, las conclusiones. Eh, la dinámica que voy a adoptar, voy a, voy a leer parte de la presentación, porque es un trabajo de análisis, si hay una línea argumentativa de la que no me quiero eh, salir, por lo menos no me quiero salir mucho, seguramente algunas observaciones al margen voy a hacer, y eh, en el PowerPoint lo que hice fue seleccionar las citas, sobre todo con las que voy a trabajar, ¿sí? para mostrarles cómo hago eh, la lectura. Si tienen, por supuesto, yo voy a, a hablar, creo que más o menos 40 minutos, quizás un poquito menos, así que si tienen preguntas porque algo eh, lo dije muy rápido, o me lo salteo, o no, quedo, o no queda claro, les pido que por favor anoten todas las dudas, observaciones, comentarios que se les presenten y, y al final charlamos sobre, sobre eso. Así que bueno, voy a... A empezar, no sé por qué no puedo. Usa el mouse. A, un a veces el, el, el... Sí, que no no tengo. No, ah. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. A ver si con eso... Ahí, esa flecha, esa flecha. Ahí, Ahí está. Ahí está, sí, mejor uso esto. Sí. Y no... Bien, bueno, empiezo entonces. Desde un enfoque de indagación crítico como es el glotopolítico, que se interesa por la heterogeneidad y la manifestación del conflicto, el lenguaje es considerado menos como una entidad fija que como un espacio de lucha donde se exhiben tensiones, se gestionan hegemonías y se plantean disensos. Es decir, se dirimen posiciones políticas en un momento dado siempre sometido a un juego de fuerzas contrapuestas. Desde esta perspectiva, los diccionarios son considerados más que como instrumentos metalingüísticos de prescripción que fijan una norma estándar, definen y ordenan jerárquicamente los significados de las voces y proponen una ortografía. Se conciben, más bien, como dispositivos ideológicos de control o reproducción, y en algunos, muchos, menos casos, de transformación o subversión de las relaciones que contraen entre sí los grupos sociales. Además, a partir de las opciones sobre el espacio público del lenguaje que se adoptan, en un diccionario y su relación constitutiva con determinados factores geopolíticos, económicos, sociales, culturales, demográficos, científicos y tecnológicos, se puede observar la configuración de subjetividades y de modelos de ciudadanía necesarios para cada instancia histórica. Cuando digo opciones que se adoptan sobre el espacio público del lenguaje, me refiero a que la proyección y la elaboración de un diccionario implica siempre reflexionar sobre qué se entiende por lenguaje, por lengua, por variedad, por habla y por comunicación, entre otras. Todo esto conduce, a su vez, a tomar decisiones en torno a una serie de tópicos como la unidad o la fragmentación de la lengua, ¿sí? la norma, la variación, el uso, el cambio lingüístico, el purismo, el casticismo, el contacto de lenguas y, entre comillas, la corrupción idiomática. En el caso del español, además, se hace determinante resolver qué lugar se les otorga, si es que se lo hace, claro, a los llamados, siempre desde un centro normativo concebido como general, no marcado y situado en otro lugar indigenismos, regionalismos, americanismos, neologismos, arcaísmos, tecnicismos, extranjerismos, préstamos, calcos, barbarismos, vulgarismos, ¿sí? todos estos ismos, y cuál es el tratamiento concedido a las economías, lengua culta o literaria versus lengua popular, lengua escrita versus lengua oral, o lengua urbana versus lengua rural. En esta exposición me propongo examinar un acontecimiento lexicográfico singular. La publicación en el año 2019 del Diccionario de la Lengua de la Argentina por parte de la Academia Argentina de Letras, institución correspondiente de la Real Academia Española, como todos saben, y entidad miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta obra, ¿sí? este diccionario, se presenta como la nueva edición del Diccionario del Habla de los Argentinos, que carga ya con dos versiones anteriores. Como se puede percibir, el cambio de título, ¿sí? Diccionario de la Lengua de la Argentina, y antes era Diccionario del Habla de los Argentinos, es por demás significativo, para mí, y ese aspecto se convertirá justamente en el disparador para el gesto de lectura que voy a proponer. En este sentido, los interrogantes específicos que, guían, que me guían en esta presentación son ¿Cuál es la lengua de la Argentina que se diccionariza? ¿Cuáles son las implicancias glotopolíticas y las ideologías lingüísticas que sustentan ese cambio de título? ¿Se trata de un acto de política del lenguaje claro y sistemático encuadrado en un plan de acción más amplio? o responde por el contrario a una estrategia coyuntural de índole puramente comercial. El análisis que voy a presentar se centra en los elementos de, siguiendo a Susana Rodríguez Barcia, la mega estructura del diccionario, es decir, los títulos, los textos de la contratapa, de las solapas, el prólogo, eh, otros textos introductorios, las advertencias, las notas al lector y las guías de uso. ¿Por qué? porque son condensados programáticos que exponen los objetivos y los posicionamientos teóricos, metodológicos e ideológicos de la obra. Y en general el prólogo siempre es muy interesante, es muy rico cuando estudiamos diccionarios. Si bien voy a mencionar algunos pocos cambios que dan cuenta de la orientación, que tuvieron, cierto tipo, que tuvieron ciertas enmiendas que se realizaron, dejo para otro trabajo la, el análisis del discurso del, de la micro y de la macroestructura. Puntualmente ahora voy a centrarme en dos aspectos. Eh... Me olvidé de pasar. En dos aspectos. Uno, la tensión entre la reivindicación de la lengua española y la afirmación de, entre comillas, la lengua de la Argentina. Y dos, los efectos de sentido de los desplazamientos discursivos que van de la designación de... Habla a lengua y de los argentinos a de la Argentina. El punto de partida es que la lengua que se configura es más imaginaria que fluida, es más lengua institucionalizada que lengua en movimiento, siguiendo el sugerente planteo de la investigadora brasileña, Eni Orlandi, que lo hace específicamente para todos estos procesos de gramatización o de diccionarización de las variedades codificadas en contextos de diferenciación lingüística, es decir, de las lenguas que hablamos en, antigu en lo que antes fueron colonias, ¿sí? respecto de otras variedades de la misma lengua histórica consideradas legítimas, o más legítimas, porque pertenecen a la ex-metrópolis, como es el caso del español, del portugués, no así del inglés. Bien. Segundo punto, las Academias de la Lengua. ¿sí? Ahí tienen los escudos de la Real Academia Española, de la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Recta Sustenta de la Academia Argentina de Letras. En términos generales, se pueden definir las Academias de la Lengua como instituciones especializadas, colegiadas, aunque muy poco democráticas en sus dinámicas de conformación y funcionamiento, creadas y sostenidas en el aspecto económico por los poderes políticos, cuando no directamente por los estados u otras unidades políticas a lo largo de la historia. En el mundo hispanohablante en la actualidad son las agencias que junto, perdón que me está sonando el teléfono, eh, en el mundo hispanohablante en la actualidad son las agencias que junto a otros centros institutos y organismos de investigación y estudio de la lengua, así como con empresas privadas propietarias de medios de comunicación masiva, se encargan de llevar adelante las tareas más estrictamente lingüísticas de la planificación sobre el lenguaje, fundamentalmente las acciones concernientes a lo que se llama el corpus de la lengua, ¿sí? o la forma de la lengua, es decir, la morfosintaxis, el vocabulario y la ortografía que complementan, como ustedes saben, las estrategias vinculadas con el estatus o la función y la adquisición o la enseñanza. Los principales productos de las academias son los instrumentos lingüísticos, es decir, las gramáticas, los diccionarios, las ortografías, los manuales de estilo, que tienen una dimensión prescriptiva, valorativa, explícita, en muchos casos basados en argumentos del tipo se debe o no se debe, es correcto, es incorrecto, o en algunos casos con una impronta prescriptiva implícita, encubierta bajo el manto de la descripción, entendida como una técnica entre comillas científica, neutra o objetiva a la hora de acercarse a los datos lingüísticos. La principal labor de las academias se concentra así en el proceso de estandarización en clave de uniformización de los, predominantemente, aunque no solo, usos escritos, consagrando algunas formas como correctas y aceptables, y estigmatizando y descartando otras como inaceptables o directamente como erróneas. De allí que se pueda afirmar que esas instituciones que alientan una cultura monoglósica poseen un vínculo histórico y orgánico con no, la, de la, la vida, ideología ¿no? del purismo lingüístico, y que si bien esta orientación puede convertirse desde ciertas corrientes en un obstáculo para no, no, no, no, no. la investigación empírica sobre la lengua, y sobre todo para la confección de dispositivos regulatorios adecuados y ajustados a las prácticas verbales efectivas de una comunidad, también es cierto que este fenómeno y las ideologías del lenguaje que lo sustentan al, al purismo puede convertirse en un objeto de estudio válido e interesante desde una óptica crítica. Ahora voy a hablar sobre la Academia Argentina de Letras. ¿sí? La producción metalingüística en general y la lexicográfica en particular de la Academia, así como su historia a partir de su fundación en la década del 30 del siglo pasado, ¿sí? durante el, primera, la, el primer golpe militar, fue una de las primeras medidas que se llevaron a cabo en el año 31, no escapó a los avatares de la política nacional y sufrió en consecuencia cierres, reaperturas, momentos de mayor trascendencia y periodos de poca o nula relevancia y exposición pública, y fue tema de interés en varias ocasiones previas, junto incluso con una compañera como es eh, Mara Glossman. En otros trabajos me ocupé de revisar su lógica de funcionamiento, el grado de autonomía y el margen de acción que detenta, en lo que tiene que ver con las tareas de codificación de la variedad local, de la variedad de la Argentina. Habida cuenta del tipo de institución que representa como subsidiaria de otra jerárquicamente por encima, la Real Academia, que parece marcar de modo constante su rumbo de acción. En esta oportunidad vuelvo a poner la lupa sobre la función y el compromiso social, si es que lo tiene, que cumple la Academia, a la luz del lanzamiento de una flamante edición del diccionario, del diccionario, sin olvidar, y esto es muy importante y voy a volver, que su mantenimiento, o sea, el pago de los servicios, el salario del personal, las impresiones de sus revistas y de sus libros, la hace, la, la costea, digamos, el Estado argentino, el Estado nacional a través de la gestión del Ministerio de Educación. Sin dejar de ser un repertorio complementario, sí, el, el diccionario diatópicamente restringido, en este caso diferencial y contrastivo, indica los, cito, equivalentes estándares generales del español peninsular, dice, eh, en el, se dice en el diccionario en la página 71, respecto del diccionario de la lengua española de la RAE. La Academia Argentina toma la decisión de modificar sustancialmente el título de la obra al tiempo que proclama haber seguido, para su elaboración, criterios más acordes a las pautas que rigen la actividad lexicográfica en el presente. La relación entre el tipo de diccionario y el título no es en absoluto un dato menor puede dar cuenta cabalmente de su contenido, o puede, por el contrario, generar confusión en el público destinatario en lo relativo al alcance de lo que allí se puede encontrar como lengua representada. Además, el título orienta el ámbito del potencial uso de ese instrumento mental lingüístico, si sirve para la enseñanza de la lengua materna, para la enseñanza de la lengua segunda, como extranjera, actividades de lectura y comprensión de distintos tipos de textos, no solo literarios, sino también técnicos, eh, actividades de producción escrita y oral, actividades de traducción, actividades de corrección y de edición, y otras actividades especializadas. En este sentido, y cambio acá, en el campo de las obras lexicográficas monolingües que consignan el léxico de la variedad argentina, la danza de títulos es un factor clave en términos de mercado editorial. ¿Por qué? Porque junto con el Diccionario del Habla de los Argentinos y el Diccionario de la Lengua de la Argentina que vimos, coexisten y compiten, porque esto se vende básicamente, el Diccionario del Español de la Argentina de Gredos 2000 y el Diccionario Integral del Español de la Argentina, publicado por Tinta Fresca en el año 2009, que en este ciclo eh, mi amigo Federico Plager va a hablar sobre, sobre este diccionario. Si bien a primera vista, y para los usuarios no expertos o desprevenidos, puede parecer que el contenido que allí encuentren sea similar, ¿sí? se puede comprar cualquier diccionario, hay notables diferencias. De hecho, existe un conflicto de paradigmas en cuanto a las modalidades lexicográficas que representan y el juego de intereses contrapuestos que asume cada una de las obras, producto de la participación de agentes sociales o de instituciones normativas diferentes. Bien. Pasamos ahora entonces al análisis. ¿Sí? El Diccionario de la Lengua de la Argentina. Bien. Como ya señalé, el Diccionario de la Lengua de la, de la, Lengua de la Argentina es el título renovado de la última edición del diccionario confeccionado de forma colegiada por la Academia, de Letras, Academia Argentina de Letras, que reúne el patrimonio léxico propio y privativo que se usa de manera exclusiva o preponderante en el país. Es decir, es un repertorio que compila los, y acá estoy citando de la página 13, argentinismos. La obra se publicó por la editorial Coligüe en el año 2019 y se presentó en ocasión de la celebración en Córdoba del octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, ¿sí? en los últimos días que se llevó a cabo, en los últimos días de marzo de ese mismo año. Los principales diarios argentinos se hicieron eco del lanzamiento, cubrieron el evento con crónicas. E incluyeron a lo largo de ese año numerosas entrevistas a los académicos y lexicográficos, lexicógrafos perdón, que participaron, así como notas y reseñas de la obra, todas muy laudatorias. Como también ya dije, las dos versiones anteriores fueron editadas con el nombre de Diccionario del Habla de los Argentinos, la del 2003, que fue publicada por la editorial Espasa, y la del 2008, que fue publicada por la editorial MC. Los materiales preparatorios para estos diccionarios se habían conocido también con el nombre de Registro del Habla de los Argentinos, en sus tres entregas, la del 94, la del 95 y la del 97. Asimismo, la Junta de Académicos que se ocupa del diccionario se llama Comisión del Habla de los Argentinos y está en estrecho contacto con los integrantes del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas. Esta comisión de académicos funciona como nexo entre las propuestas que hace el departamento, los lexicógrafos, los técnicos, y el pleno de la academia, que es, en definitiva, el órgano que aprueba todo, todo lo relativo a la planta del diccionario. El diccionario que vamos a analizar cuenta, miren, con los siguientes paratextos. El prólogo, que se llama Diccionario de la Lengua de la Argentina, un nuevo título y algunas consideraciones firmado por quien fuera en ese entonces presidente de la corporación, José Luis Moure, que es el actual eh, vicepresidente. Una introducción a cargo del equipo técnico del departamento. El estudio preliminar los diccionarios del español de la Argentina, escrito por quien fuera presidente de la institución entre el año 2001 y 2013, Pedro Luis Barcia. Una sección que se llama Advertencias e Indicaciones de Uso y la tabla de abreviaturas y signos empleados. El resto del volumen lo componen el diccionario propiamente dicho, que tiene 9.141 acepciones en más de 650 páginas y los apartados de referencias bibliográficas divididos en textos literarios, textos ensayísticos, letras musicales, publicaciones periódicas. Sitios de internet, condominio.ar y las referencias lexicográficas que se tomaron como fuente para el armado de este diccionario. Bien. ¿Cuál es la explicación oficial del cambio de título? <ríe> Maure comienza su texto, prologal, si su prólogo, justificando qué obedece el cambio de título. Y al respecto señala, voy a citar no responde a una modificación de la obra. La nueva designación se propone, en cambio, facilitar a quien la consulte una mejor comprensión de su alcance. Eso está en la página 13. Hay en este breve fragmento un primer aspecto importante que me interesa resaltar. Estamos frente a una obra que es en principio exactamente igual a una versión anterior de la misma en cuanto al género lexicográfico. Lo dicen ellos. Es y vale la pena repetirlo acá, un diccionario complementario y diferencial hecho a partir de la aplicación de un método de análisis contrastivo respecto del diccionario de la academia. ¿sí? Por lo tanto, es una pieza fundamental del dispositivo de la, nueva política, eh, de la nueva política lingüística panhispánica, que se asienta, como ustedes ya saben, en el lema, unidad en la diversidad, desde eh, comienzos del siglo XXI. Lo que varía reside solo perdón, en una leve cantidad de agregados, supresiones y enmiendas de voces y acepciones. Es además un diccionario que se califica como descriptivo, pancrónico, es decir, es sincrónico y es diacrónico a la vez, documentado, ¿sí? porque hay unos cuantos ejemplos que escoltan las definiciones, y además eh, remite a otras obras metalingüísticas, lexicográficas, lexicológicas y dialectológicas, que definieron las mismas voces que ahí se consignan y que las incluyen en su inventario. La explicación del autor continúa con el foco en el desplazamiento que va de habla a lengua. ¿sí? El argumento es que el término habla promueve si sí, la idea de repertorio recogido se restringe a los usos orales, coloquiales y de bajo registro en contraste con los formales o neutros. Esto está en la página 13. Por el contrario, util, utilizar el término lengua en el título, dice el autor, eh, las acepciones que se emplean, eh, inclu perdón, por el contrario, utilizar el término lengua, las acepciones que se emplean también están en contextos cito, absolutamente formales. Esto también está en la página 13. Habla informal o registro bajo, lengua formal. Entonces, ¿qué hace Moure? Va a ejemplificar y dice Mientras que las palabras mina, laburo, berreta y tirar la chancleta son muestras del primer tipo, es decir, del habla, abrochadora, alfajor, heladera, prepaga y rambla, ilustran el segundo tipo, es decir, la lengua. Y además, además agrega, son los usos consignados, estos últimos, los de la lengua, los formales, los que se consignan de modo mayoritario en el diccionario. Como se ve, se retoma la clásica dicotomía saussuriana entre lengua y habla, ¿sí? sin embargo no se sigue, desde mi punto de vista, la conceptualización de Saussure, en la que asociaba a otros rasgos la lengua a lo social y lo homogéneo, y el habla a lo individual, lo accesorio y lo heterogéneo sino que se recurre a esa oposición tan usada en la lingüística del siglo XX, con el fin de vincular el habla con el uso informal o coloquial, o, y esto es interesante, en la página 13 dice vulgar, jergal fardesco o rural. Eso sería el habla. ¿sí? Los usos vulgares, jergales lunfardescos y rurales, y la lengua en el empleo en situaciones cultas y formales. De acuerdo con Moure, el segundo movimiento del título, aquel que va de los argentinos a de la Argentina, es decir, del origen geográfico de los hablantes al Estado-Nación como un espacio clausurado por fronteras territoriales y políticas, permite comunicar con mayor claridad el alcance y el peso del contenido, es decir, de la lengua que se representa. Al respecto, sus palabras son, cito, optamos privilegiar la específica mención del territorio nacional que corresponde el léxico estudiado sobre el universo menos nítido abarcado por el mero gentilicio de los usuarios. Eso dice en la página 13. Como Moure sabe de sobra, Sí, es profesor de historia, fue profesor de Historia de la Lengua, de Dialectología, sí, fue mi profesor, profesor de muchos de los, que, de los que estamos acá hoy, la afirmación precedente puede llevar a pensar que el léxico que se consigna tiene una extensión y una vitalidad uniforme en la totalidad del país y un uso preponderante, distintivo y propio. Cito de nuevo. Página 13. Es claramente un repertorio de argentinismos. Se apresura a dejar clara esa aserción con dos advertencias. Hacia adentro, hacia adentro, hacia la Argentina, remarca que no todas las voces y frases tienen igual vigencia y actualidad en toda la extensión territorial del país, ya que además de distintos ámbitos de uso, hay evidentemente, dice, variación geográfica, social y etaria. Y hacia afuera, subraya, que en el contexto del actual proceso de globalización caracterizado por un intenso intercambio de personas y de bienes simbólicos y materiales, sugerir que hay formas, sobre todo, cito, en el vocabulario urbano estándar, esto está en la página 71, exclusivas o unánimemente o unánime argentinas, es un, cito, imposible ajeno a cualquier pretensión dialectológica. Como está suficientemente estudiado, ¿sí? en la etapa de formación y consolidación de los estados nacionales, la lengua común fue uno de los componentes esenciales de la identidad nacional, de modo que se ligaba ineludiblemente con, a un territorio ¿sí? clausurado, fronteras, delimitado, acá empieza Argentina, Acá termina Argentina, empieza Chile. En la etapa actual de la globalización, se cuestionan, por lo menos, yo voy a hablar de la lengua, ¿sí? los vínculos entre lenguas y territorios, debido a factores diversos como el debilitamiento de las funciones atribuidas a los estados nacionales, sobre todo a los nuestros, que son países periféricos en el orden global. ¿sí? Quizás esto en Estados Unidos o en Francia no pasa, en China tampoco. Eh, la inestabilidad o directamente la desintegración de los bloques de integración regional, el MERCOSUR, sí, lamentablemente, el aumento de la movilidad poblacional, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y el acceso cada vez más extendido a dispositivos móviles y a la conectividad de Internet. Esta situación, ¿sí? la que nos atraviesa, tiene impacto por supuesto en el terreno del lenguaje, porque esto ¿Qué se observa? Se observa una multiplicación de contactos lingüísticos, el reconocimiento de otras lenguas al interior de los estados de los viejos estados nacionales, la consolidación de grandes áreas idiomáticas, el aumento del interés por el aprendizaje no necesariamente formal de lenguas extranjeras, entre otras cuestiones. A pesar de estos, rema, de estos reparos para Moure, el nuevo título hace justicia a lo que la obra lexicográfica realmente representa, y dice, facilita ¿sí? la comprensión de su influencia en el campo de la lexicografía nacional. Por último, hay un tercer punto que me interesa destacar en este, en este planteo de, de, de, la, de, la, de la Academia sobre el cambio del título, y que tiene que ver con lo que no está dicho en el título lo que está ausente y que llama la atención, que es el nombre de la lengua. Eh, luego de precisar las modificaciones operadas en la nueva edición, que se pueden reunir en dos grandes temas, ¿sí? por un lado el incremento de las fuentes metalingüísticas utilizadas para registrar más voces, para ajustar sus definiciones y sus contextos de uso, dicen que se usó Twitter, por ejemplo, y dos, los criterios adoptados para las enmiendas que se realizaron, sobre todo las que tienen que ver con cuestiones de género, aparece la cuestión de la lengua histórica. ¿sí? Y al final del texto, al final del texto del prólogo, entonces, el, el que fue presidente de la academia, dice, y cito, ahí la tienen la cita de la página 14, lo que, lo que permanece inalterable en el ánimo de los académicos y de los especialistas de nuestra institución es el entusiasmo por identificar las piezas de nuestra variedad de lengua, por precisar su vitalidad, su significado y sus contextos de uso, y por asegurar su registro con el escrúpulo de la disciplina lexicográfica, animado siempre por la convicción de que integran con pleno derecho el delumbrante patrimonio verbal del... I resalto, español de todos. Subrayo ¿sí? la presencia de ese sintagma español de todos en la última línea del pasaje citado, que inscribe al diccionario en una tradición lexicográfica que es no solo la del español, ni la del español de la Argentina, sino también, y principalmente, y esa ya acá viene parte de mi lectura, la pertenencia al proyecto lexicográfico integrado expuesto por la política panhispánica. Este proyecto lexicográfico integrado, que está formulado en ese documento que circuló hace 15 años, que se llama Nueva Política Lingüística Panhispánica, se caracteriza porque todas las piezas que, forman, que lo forman son nudos de una red, es decir, cada uno de los elementos que lo componen desempeña cierta función y encuentra su sentido en el conjunto. En este caso se trata de un diccionario complementario, en tanto que es relativo a otro, al diccionario de la Academia, sobre el cual gravita. En esa misma dirección, en la segunda solapa de la obra que tengo por acá, se dice, y cito, esta obra es, la más, es el más completo y actualizado compendio del léxico diferencial que se usa en la Argentina. Está claro, entonces, que si es diferencial, esto significa que es típico o característico. ¿sí? ¿En relación con qué? Con algo que funciona como referencia, que es lo que es común, lo que es general, o lo que es total, ¿sí? lo que es de todos. Una opción diferente hubiera sido registrar y definir las voces, tanto generales como diferenciales, en un determinado espacio, circunscripto previamente desde un lugar de enunciación diferente, sin servirse del contraste como vía de entrada. Y en este caso la modalidad lexicográfica adoptada hubiera sido la integral, como lo es y como su título lo indica abiertamente el Diccionario Integral del Español de la Argentina, que lo que hace es registrar en su, entre comillas, totalidad, lo común y lo específico de la variedad argentina. Esta corriente de lexicografía integral ¿sí? es relativamente reciente en la lexicografía hispánica, no así en, en el portugués y no así en el inglés ni en el francés, por ejemplo, que se habla en Canadá, se anuda a una concepción pluricéntrica y multipolar en lo que la norma estándar, en lo que a la norma estándar de cada país, eh, en lo que la norma estándar de cada país constituye un centro normativo de difusión e irradiación válido para su propio territorio, y con fuerza normativa para regional, por ejemplo, Argentina, en el cono sur, México, o Colombia, sí, en, en el Pacífico. Eh, esta idea es del de gran lexicógrafo mexicano, que también vamos a escuchar en este ciclo, que es Luis Fernando Lara. ¿sí? Es importante destacar eh, que este, model, este modelo de estandarización llamado pluricéntrico y el panhispánico no, no son lo mismo, aunque la academia trate de hacernos creer que es lo mismo, porque se monta sobre el discurso del, que tiene en cuenta la diversidad. ¿sí? Hay, tienen dos tradiciones distintas, estos dos conceptos que ahora no, no voy a, a, a referirme, pero bueno, puede quedar para más adelante. Eh, y miren lo que se dice. En el, eh, en el diccionario, de nuevo, en la contratapa, ¿sí? ya no en el prólogo, sino en la contratapa. La lengua de la Argentina es el resultado del contacto de habla de quienes se asentaron en nuestro territorio durante la conquista y colonización española, con la de los pueblos que lo habitaban originalmente, y con la de quienes llegaron después en sucesivas olas inmigratorias. Es un código que nos permite comunicarnos con más de 500 millones, con 500 millones de habitantes, fronteras adentro y fronteras afuera. Al mismo tiempo, las variedades que se hablan en nuestro país contienen particularidades que no se registran en ninguna otra. Es la realidad que subyace a la intuición de que existen palabras que son bien argentinas, forman parte de la identidad nacional. En este fragmento resuenan ideologemas que condensan la tradición lingüística académica argentina como particularidades, ¿sí? atadas a las características distintivas locales, a la identidad nacional, aspecto propio de otro momento histórico como es el de la consolidación de los estados nacionales, ¿sí? por un lado, que, a la que me refería hace un ratito. Pero también dice que esas particularidades forman parte de un código comunicativo mayor compartido por 500 millones de hablantes en el mundo. A propósito de esto, debemos recordar que las concepciones sobre la lengua nacional que se plasman en los documentos fundacionales de la, de la Academia Argentina de Letras están revestidos tanto de un nacionalismo lingüístico y cultural, piensen que fue durante el primer golpe de Estado en la década del 30, como de un hispanismo cada vez más potente, ¿sí? esa combinación, nacionalismo e hispanismo. Para nacionalizar a los inmigrantes había que españolizarlos lingüísticamente. El decreto ley y el acta de constitución de la academia muestran esta doble vertiente claramente. Las posiciones puristas sintetizadas en la expresión bien argentinas y de defensa de la unidad idiomática se complementan con un explícito reconocimiento de los rasgos nacionales, como se pone de manifiesto, y ahí se los muestro, en el primer considerando del decreto ley de la academia de 1931, que dice, el idioma castellano ha adquirido en nuestro país peculiaridades en lugar de particularidades, que es necesario estudiar por medio de especialistas. Hasta aquí, como se puede ver, el cambio de título no es seguido como podría esperarse por una renovación de la orientación en la política léxica y lexicográfica llevada adelante por la Academia desde su creación. Se delimita una variedad propia y perdura un discurso nacionalista que se apoya firmemente en la fórmula lengua y territorio persiste la ideología lingüística que cristaliza que las variedades regionales del español se subsumen al discurso general, plural, de la unidad, a partir de un centro, ¿sí? que está reescrito como de todos, y se autotribuye la forma singular, reescrita como peculiar o como particular para los americanismos, los regionalismos, los argentinismos, los chilenismos, etc. O sea, las consideradas periferias dialectales, tanto desde el centro de la lengua, que están donde Madrid, ¿sí? cuna de la Real Academia Española y sede económica de la Real Academia Española, pero también de la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿sí? Para ir cerrando este, este apartado, el cambio de título parece ser únicamente una construcción retórica que reposa en la presunción de que el sintagma de la lengua de la Argentina, entre comillas, es en términos discursivos un efecto de preconstruido, ¿sí? algo que opera como una evidencia de sentido que, no, que, se, que está naturalizada su existencia, y que no hace falta designarla, ¿sí? no hace falta nombrarla, porque ya se sabe... Y, no, y se acepta sin ningún tipo de cuestionamientos ni de dudas, de qué lengua histórica se trata. Bien, vamos ahora sí terminando, voy a plantear la, la, la lectura que hago desde la glotopolítica y las conclusiones. Al igual que ocurrió en el siglo XIX con los diccionarios académicos, frente al auge de la aparición de lo que se llamó la lexicografía de autor, el diccionario de Salvá o el diccionario de Dominguez, en el presente, refuerza la calidad de las publicaciones de las academias a partir de la maximización de sus logros manifestados en la nomenclatura y en la microestructura de los diccionarios. Como señala Susana Rodríguez Barcia, quien ya cité, el diccionario posee una dimensión comercial evidente, muy asociada a la actualización del conocimiento, a la educación y a las tecnolo nuevas tecnologías ¿sí? que atraviesan su elaboración. ¿Por qué? Porque esto le otorga un valor especial en tanto producto, producto editorial. En este sentido, el cambio de título expresado en la serie de, de adjetivos, de especificaciones o de sintagmas que califican ¿sí? a la palabra diccionario, en este caso diccionario de la lengua de la Argentina, puede leerse como una estrategia de valorización con fines publicitarios que busca colocar en un lugar privilegiado la obra, en el panorama lexicográfico actual, y poder así competir, ¿sí? siendo más atractivo a los destinatarios, de igual a igual con otros diccionarios, y especialmente con el Diccionario Integral del Español de la Argentina, en el mercado, y pensando en eh, la educación, pensando en las escuelas. ¿sí? las referencias a la actualización y a la revisión continuas del diccionario en términos de inclusión de novedades, la academia ahora acepta tal palabra, ¿sí? aparece en todos los diarios, como una novedad, las reformas, las enmiendas que, que se operan, siempre superan en calidad a las versiones inmediatamente anteriores, ¿sí? siempre este diccionario es aumentado, corregido, es mejor es una estrategia de marketing que le daría realce al producto y lo ofrece, lo ofrece como el mejor en su especie. En clave glotopolítica, la obra, sin embargo, sigue arraigada a la tradición complementarista en la medida en que ancla en la historia lingüística colonial, sigo colonialista, que Ayer fue monocéntrica y hoy es panhispánica, pero sigue siendo de una lengua central y de variedades periféricas. En el campo de los estudios lexicográficos sobre el español, este diccionario es políticamente funcional al estatus quo académico y a su orientación homogeneizadora garantizada por el proyecto de la hispanofonía, que reproduce, reproduce las desigualdades lingüísticas entre el centro y la periferia, que están inscritas en su matriz ideológica desde siempre. La Academia Argentina, como entidad subsidiaria de la RAE, propaga estos lineamientos que signan la definición de la identidad lingüística, reforzando esta cristalización de lengua central y variedades regionales y sociales marginales. En las sociedades capitalistas, ¿sí? con determinadas estructuras sociales y económicas que es necesario conservar, siempre se presupone la división, la jerarquización de las lenguas y de las variedades. En este sentido, como afirma Bourdieu, las lenguas y las variedades tienen el mismo valor lingüístico, pero no poseen en absoluto el mismo valor social, político y menos económico en el mercado, Aún, aún cuando se declare la defensa de la unidad, el respeto a la diversidad, ¿sí? tanto de las variedades internas como de la armonía de las lenguas en una sociedad. Sabemos que no tienen el mismo valor de cambio. En el caso del español, esa lógica de centro y periferia, ¿sí? que incluso en otras épocas fue de error o de desvío, como dice Lara en muchos textos, se instaló en la península ibérica. Y se afianzó en América también a lo largo del siglo XX. Se difundió desde agentes con poder y control de los medios de producción y circulación de los discursos sobre la lengua, a través de enunciados que naturalizan como sentido común con el fin de mantener la unidad de la lengua a ambas orillas del océano atlántico. Por una cuestión económica, ¿sí? La Academia Argentina de Letras abraza esa ideología encabezada por España y ejecutada por la Real Academia, que tiene como afán participar del mercado lingüístico global. España, la Unión Europea en su momento, ¿sí? y la Real Academia como la, la, la institución que lleva adelante esa política. ¿Pero qué pasa con la incorporación la corporación argentina? Responde a esos intereses geopolíticos y económicos, que no son nuestros, son años pese, como les decía, al hecho me menor, que no es un hecho menor, que se sostiene gracias al financiamiento público de, de la Argentina. Finalmente, eh, quiero decir que el diccionario académico este nuevo, se cierra los límites del Estado-Nación, con sus intereses tanto simbólicos como materiales, y esto significa que no escapa a la representación de lo que es considerado propio como marco para sus elecciones léxicas. Por consiguiente, no es sensible a las transformaciones sociales que se suscitan en el contexto actual, más proclives a la superación de los límites nacionales, ¿sí? a incluir palabras que están en las zonas de fronteras ¿sí? a, y, en, y voces que son de alcance regional. Esto demuestra, como dice Elvira Arnú, que las ideologías lingüísticas son muy lentas respecto de los cambios que se producen, de los cambios sociales que se producen. ¿sí? Por lo tanto, el diccionario del español de la Argentina está muy alejado de las prácticas lingüísticas reales y concretas de los argentinos. Es un diccionario que atiende más entonces a una lengua imaginaria estabilizada, construida en su unidad y en su diversidad, que a una lengua fluida, corriente, en movimiento, resbaladiza, sin límites e híbrida, como debería ser la lengua que representa cualquier diccionario que debería estar online en este momento, ¿sí? y no eh, estos diccionarios tradicionales en papel. Bien, observaciones finales. Si bien la globalización modificó sustancialmente el modo en que se estructuran los distintos espacios lingüísticos a nivel mundial y obligó a una redefinición de las tareas de estandarización, lo cierto es que las políticas y las ideologías lingüísticas siguen ligadas a los estados nacionales en la medida en que se equiparan las lenguas con identidades y se naturaliza la conexión entre lenguas y fronteras territoriales alimentando un sentimiento de pertenencia con tintes nacionalistas. En el Diccionario de la Lengua de la Argentina, la lengua que se configura es única, es singular, es determinada, la lengua ¿sí? de la Argentina. Es mayoritaria y no tiene nombre. Se asienta paradójicamente en presencias negadas y en memorias borradas de otras lenguas y de otras variedades, las regionales, las indígenas, las de contacto, las de inmigración pasada, las de inmigración presente, europeas, asiáticas que habitan en el país y que forman parte de las prácticas lingüísticas efectivas de la mayoría de los hablantes. Un diccionario dice tanto sobre la lengua que se registra y que se define, como y principalmente sobre los agentes y las instituciones que lo elaboran. En síntesis, es necesario el surgimiento de nuevas voces normativas, sabemos que cuando hablamos de lengua hablamos de normas, ¿sí?, preferiblemente endonormativas, que pongan en jaque los instrumentos lingüísticos tradicionales que se cimientan sobre una ficción ficticia de la homogeneidad y de la transparencia de la lengua, así como sobre la idea de un cuerpo ordenado, sistemático y con afán de cierre y completud. La transformación del paradigma de instrumentalización de la lengua no debería desplegar un discurso lexicográfico blindado, único, inmutable y monoglósico, sino estar más atento a producir conocimiento sobre ella, más que a reproducir un saber construido en otro lugar, en otro lado, y que responde sobre todo a otros intereses. Bueno, ahí tienen la bibliografía, y hasta acá llegó la exposición. Daniela, querida, como siempre... Bravísima, bravísima. Eh, se fue volando el tiempo. Cuando dijiste para ir cerrando, yo dije, pero ¿cómo? O sea, ¿qué no qué hora de... es? Ah, la, acá estoy viendo, casi la una, un montón. Oye, eh, fui tomando nota, mira, de varias cosas. El, el, el, la dinámica que he hecho hasta ahora ha sido esa. Tomo nota, converso un poquito y luego va, va saliendo, van saliendo más diálogo y más consulta y luego se, se arma. Eh, por lo general, un, un buen diálogo y un buen comentario en el, en el chat. Eh, Daniela, una consulta, porque esta nueva edición eh, es del 2019. Yo no tenía sí. conocimiento de esta nueva edición. Bueno, 2019 fue un año bien movido para... Para Chile, en el, en el caso nuestro tuvimos el, en, en el mundo universitario tuvimos un, un paro por, por salud mental que fue la antesala directa del estallido, luego el estallido, bueno, tú estuviste ahí porque hicimos la, la escuela de verano, eh, que a todo esto ahí estamos con, con la edición del, del texto que, que ha salido lento, ¿no? la, la publicación que va a quedar estamos maravillosa. Estamos con muchas cosas, Sole, estamos con Mucho, cosas. mucho, y luego la pandemia me, me entonces me desayuno realmente. Eh, la, la primera consulta: ¿hay otras eh, lecturas críticas, reseñas críticas, reflexiones críticas en torno a este diccionario fuera de lo que acabas de presentarnos tú? Hasta donde yo sé, no. No, ¿cierto? Ya, ahí está. O sea, eh, habría que indagar, habría que indagar, aunque sea una reseña, no una clásica reseña de, de diccionario en alguna revista académica. Eh, o sea, esto está muy, muy fresco. Eh, otra, otra segunda consulta que es clave, tú lo tocaste, que tiene que ver con, con el mercado eh, y que a veces se nos olvida, o sea, si, si no hubiera sido por la teoría de la recepción que empezó a indagar y insistir en eso, por ejemplo, bueno, Kant se mandó la crítica a la razón pura. ¿Quién la leyó en el momento que Kant la publicó? Nadie, ¿te fijas? Entonces, es, es clave ver la, las recepciones. ¿Ha sido un éxito de venta este diccionario en la Argentina o no? ¿Qué sabes tú de eso? Hasta donde yo sé, no. Pero creo, pero mi lectura es que salió a jugar fuerte contra el diccionario integral del español de la Argentina por el mercado editorial y sobre todo por, la, por las escuelas. ¿sí? Eh, de ahí el cambio de título. Yo creo que el título lo que busca es confundir justamente totalmente o sea, dije, creo que lo dije claramente si no queda claro lo, lo repito, busca confundir ¿sí? busca confundir y busca venderlo, en las librerías de Buenos Aires que es donde yo bueno, sí está está y se vende, o sea, se vende además el diccionario otra, otro problema que tienen estos diccionarios es que no lo suben a las páginas de las academias, o sea, no, están, no son de consulta gratuita, el diccionario de la Real Academia después de muchos años sí se subió, pero en la Academia Argentina de Letras na, no sube nada de lo que... O sea, vende todo, ahora sacó un nuevo libro y no está... No es de acceso gratuito, eso realmente en este momento no se entiende por qué. No sirve, pero, no, sirve. Mm. no Tiene que ver con cuestiones editoriales, porque... Además, me yo, además, una cosa, una cosa, sí, vinculada con esto también. Eh, bueno, por supuesto, antes de la pandemia, eh, los, tanto académicos y académicas, bueno, en general son académicos, son todos hombres o la mayoría, como los técnicos, lexicógrafos del departamento, ellos hacen como giras, giras, no sé si se, se dice así en Chile, de presentación, y bueno, y ahí el público, el público predominante son docentes, con lo cual sí. ahí está también un poco el juego, ¿no? Mostrárselo a los docentes y vendérselo, vendérselo a las escuelas, vendérselo a, a eso, a las escuelas que circulen en el ámbito educativo, que, sin aclarando que es un diccionario de argentinismos, pero bueno, digo, hay que explicar también esto, ¿no? ¿Qué es un diccionario de argentinismos? ¿A quién va destinado? Es un diccionario de especialistas, un diccionario de argentinismos. No es un diccionario para un chico que va a la escuela, una nena que va a la escuela. Exacto, mira, para, para cerrar una idea y darle la palabra a, a Estela, te iba a comentar lo siguiente en, en, en relación con el tema de no subir los diccionarios a las plataformas. Me acuerdo que el, el diccionario de uso del español de Chile, que fue el que la Academia Chilena publicó el 2010 con motivo del, del bicentenario, eh, ahí el conflicto fue con la editorial. Es decir, una editorial que fuera capaz de, de, de invertir en, en, en, en un diccionario y todo lo que implica, que, que es bastante caro, eh, costó mucho. Costó, o sea, Alfredo Matus le costó, que también va a estar en este seminario, eh, le costó años. Eh, y la misma editorial prefirió el papel, más que eh, el, el instalarlo gratuitamente en una plataforma para, para todo el mundo. Eh, y acá lo que está diciendo Marcia, eh, dice que es un, no es un diccionario accesible para la compra, lo dice en el, en el chat, eh, si un docente tiene la intención de aplicarlo en el aula, ¿no? Eh, y por eso los, los docentes argentinos, mira lo, lo importante eh, que está diciendo, terminamos utilizando la app gratuita del diccionario de la lengua española. Pero es que también, Marcia, este es un diccionario claro. diferencial, no es integral. Claro. Porque adem pero y además, ahí hay otro problema, porque el Diccionario Integral del Español de la Argentina, del que va a hablar Federico Pláger, ¿no? también en este ciclo, en un momento estuvo subido, que es de, es de Clarín, que tiene otros problemas ese diccionario, pero que bueno es el, en este momento sería como el más recomendable para las escuelas argentinas, y lo bajaron, lo bajaron también. Y además también la idea de que el diccionario tiene que ser participativo, como quizás es el de Word Reference, que no me hace ninguna gracia tener que sugerir ese, pero quizás es mucho mejor, porque uno va a los foros de intercambio, y ahí aprende mucho más de las discusiones de los propios hablantes, que de... Eh... No, no estuvo Federico todavía, ¿eh? Acá... Sí, ah, diciendo. no, pero dice, el, me encanta el plagio digital. Mira, ah, lo digital. llaman el plagio, me encanta. ¿Sabes Federico que le llaman al diccionario el plagio? El diccionario de autor, de autor <risas> sí, lo bajaron, lo bajaron también. El único, los únicos, hay pocos diccionarios del español que están en línea en este momento y que son de consulta. El de México, el de México sí se puede consultar, el diccionario del español de México, que dicho sea de paso es un muy buen trabajo. El diccionario integral de la Argentina está basado un poco en ese modelo, ¿no? Eh, y bueno, el diccionario de la Real Academia Española y los diccionarios, el, el diccionario Word Reference que toma como modelo Espasa y después le agrega, eh, le agrega a los foros, que los foros es lo mejor de todo, ¿no? Porque ahí, ahí se ve... Ahí se ve lo concreto, ahí se ven las prácticas lingüísticas y ahí se ven cuestiones vinculadas con la variación y cuestiones vinculadas con el uso. Exacto. Y uno puede participar, uno puede agregar, uno puede poner ejemplos, uno puede mejorar las definiciones, agregar marcas, agregar contextos de uso. Estos diccionarios en papel están blindados, o sea, quedan cerrados y ya. Exactamente. No, yo creo que hay que, hay que volcarse a la plataforma eh, digital. Fíjate que ayer hablé, porque a todo esto pasó el dato, eh, hemos tenido que cambiar unas fechas, eh, se los voy a mandar a todos los que están inscritos, entonces ayer estuve hablando un buen rato con Luis Fernando Lara, que siempre es una maravilla hablar con, con Luis Fernando Lara. Uno termina hablando de una cosa y termina, no sé, aprendiendo 20.000 más y luego es, es un regalo, un regalo para, para el espíritu. Bueno, un poco también como, como sucede con, con la mismísima Daniela Lauria. No me vas a, no me vas, no, no. a comparar con Lara, no, no. pero si son, son, son sendas distintas, pues, ¿no? Te digo, en el, en el caso del, del aprendizaje, pero fíjate que eh, hablábamos de esto, o sea, el, el disponer un diccionario en una plataforma digital para todo el mundo que lo tiene eh, el DEM, de hecho acaba de, de, de reformularlo, a partir de este año pueden acceder a él, eh, y es una maravilla, y está en constante movimiento, y fíjate que para la clase eh, de, de lexicografía, eh, intentando entrar al clave que estaba, estuvo por mucho sí. tiempo en línea, ya no está, ya no está, eh, y le escribí a Concepción Maldonado, y ella ya no está dentro del grupo SM, pero me dijo escríbele a ellos, es lo que le estoy pidiendo a todo el mundo. Bueno, seguimos con el diálogo, estaba Estela levantando la mano y luego Iván, que está ahí haciendo una, una muy interesante consulta en el chat. Estela, querida. Bien, nada más. Hola Dani, ¿cómo te va? Hola, Estela. Bien, ahí siempre bien preocupadas por, por la, eh, los productos lexicográficos. ¿verdad? Aquí también, o sea, que ya había comentado en un momento que la, la Academia saca 90 años después de su existencia un trabajo. Y eh, contrariamente, o decir, bueno, los tuyos, o lo, en Argentina se hacen giras de presentación. Aquí eh, no recuerdo haber visto, si sí, se presentó el primer día, pero no se lo publicita, no se ha ahondado sobre ello, etc. Entonces, la gente eh, no distingue, tal, no, como no está muy expandida lo que es la lexicografía, la tipología de diccionarios y tal, bueno, empiezan otra vez que preguntan, bueno, pero tal cosa no ah, está, bueno, que esa idea fragmentaria solamente sacar, y esa idea también de ir al formato papel, ¿verdad? O sea, siempre también muy... O atrasado o muy en contra eh, a, a lo que se tiene, ¿verdad? Pero en la misma página de la, de la Academia Paraguaya mmm, no se hace, no saluda lo que tiene o no se lo publicita, se da a conocer, qué sé yo, cautivar al lector también, porque hay estrategia de lectoras o de captación de lectores que se podría hacer, ¿verdad? Pero siempre vamos y en este espacio de ponerlo disponible también, o sea que hay cuestiones que se tienen que ir viendo, ¿verdad? Y el, el papel bueno, se inmortaliza y sabemos que está también no eh, completo, ¿verdad? Y esa visión de, de ir viendo ya un diccionario integral, de ver todo lo que se usa en una zona, eh, también es un desafío que estamos teniendo, ¿verdad? Pero que queda ahí dormido en la ilusión sí. de, ¿verdad? En el caso de, de, de la Academia Argentina de Letras, en la segunda edición del diccionario del habla de los argentinos, en el prólogo se tira la idea de que ya es hora de que las academias empiecen a pensar en una modalidad integral. Ajá. Pero yo creo que la misma, la misma política panhispánica impide eso, justamente por una cuestión comercial también, o sea, entonces si se hace el Diccionario Integral del Español de la Argentina desde las Academias, suponiendo, hipotetizando, ya no se va a vender más el Diccionario de la Real Academia, que se sigue vendiendo acá en la Argentina en papel, aunque esté online, y, y, y, y se vende bastante, digamos. Y cuando hay alguna nueva edición, todos los, los diarios acompañan, esa nueva edición, con notas, con reseñas, con entrevistas. O sea, sigue todavía la, la, el, el peso del Diccionario de la Real Academia Española, eh, que ahora se llama Diccionario de la Lengua Española y no Diccionario de la Real Academia Española, en la Argentina sigue siendo todavía bastante fuerte, ¿no? Bastante contundente, en el ámbito escolar también y De hecho, como decía acá la compañera en el chat, y en la medida en que los otros diccionarios no estén disponibles, y lo va a seguir siendo, claramente. Exactamente. Mira, Iván Ramírez te dice en el chat, si entendemos el diccionario como un producto del que se... Ah, de obtener rédito económico al estar publicado por una editorial, resulta natural que la publicación gratuita sea restringida. La Real Academia Española lo puede hacer porque se trata del diccionario más empleado en la lengua española y la próxima edición, la vigésimo cuarta, pensada para el 2026, está pensada para ser publicada íntegramente en versión digital. La cuestión será ver cómo se sufrajará, sufragará perdón, el gasto que supone cualquier producto lexicográfico de tal dimensión. Sí, sí, hay que ver también. Por lo que también se sabe, en España la última edición se vendió poco. Eso sí circuló en, circuló bastante, que se vendió muy poco la, la versión, la última edición, la de los 300 años. Y sí, hay, hay varios. Eh, hay varias notas de los directores diciendo que la próxima va a ser íntegramente en línea. Bueno, esperemos, esperemos, y hay que ver si sí, qué sucede con la cuestión económica. Ahí, no. Fíjate que ayer comentábamos eso... Lo, lo, claro, lo, acá, la acá, acá completa Iván Ramírez la, la información. Sí, sí. sí eh que a la larga la idea de, de transportar el, un diccionario al formato eh, digital va a implicar en cierta medida un, una suerte de, de divorcio con este, in, con este interés económico, ¿no? de, de, de reeditar, como me encantó el verbo, hace tiempo que no leí ese verbo, ¿no? el, el reeditar, en, vez de, en, en Chile usamos mucho el lucrar. Eh, en el caso de, de, de, del, del DEM, claro, es el Colmex, ¿no? que es esta entidad que, que, que invierte y de alguna manera lo importante es tener este, este objeto al acceso de, de todo el, el público. Daniela, me, una de las cuestiones que más me impactó de, de la lectura que, que acabas de presentar, esta lectura crítica de, de este diccionario, fue esta, este nuevo sentido... Eh, que se le da la dicotomía lengua y habla. Ah, sí, eso es, fue es, pues eso, sí, a mí me llamó poderosamente la atención. Claro que sí, eh, como dicen los españoles, tela marinera, porque, bueno, lo, lo, lo dijiste tú muy rápidamente, se utiliza el, el binomio estructuralista, pero se le resemantiza con una cuestión lexicológica, eh, que, esta es mi duda, ¿esto es de nuevo cuño?, o, o, o, ¿O se puede rastrear? Es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. Sí. Ahí, y además está en, en esa parte que yo llamé la explicación oficial del cambio de, ¿no? de habla, habla lo informal, incluso ya de bajo registro, hay palabras de bajo registro, lo vulgar, lo jergal, lo lunfardesco y lo rural asociado al habla, mientras que a la lengua está usado está asociado a lo formal y a lo eh, sí a lo formal y a lo oculto no entonces esta necesidad de pasar de habla a lengua es cuando todo todo lo vinculado con el diccionario en la historia de la academia siempre fue el habla de los argentinos no el habla de los argentinos y acá esto, la lengua de la Argentina, por eso me parece lo fuerte de la mirada comercial sobre, sobre este diccionario. Sí, no, eh, extrañísimo, sería bueno, sería bueno quizás... Eh, eh, sí, buscar un poco más, a ver si, sí, sí. sí, es cierto, se puede. Sí, porque puede da, verlo. da para esto, o sea, es muy parecido el binomio este romanista de inmediatez y distancia comunicativa, ¿no? que, que, que cruza, cruza justamente ¿no? lo, lo, lo, lo esmerado, lo oculto, lo, lo formal, o sea, con toda esta dimensión pragmático-sociolingüística, con, con lo coloquial, qué sé yo, con, con lo familiar. Eh, pero es interesante, es interesante que se haya utilizado justamente esta conceptualización. Eh, otra consulta, que yo sé que Federico nos va a hablar del, del integral, el, est, est, estamos hablando de un integral en primera instancia, año 2009, publicado por Clarín, que en un momento estuvo en línea y que lo, lo usamos sí. muchísimos de nosotros, y luego está esta nueva edición, pero con otra editorial, que eso también no me quedó claro, estamos hablando de no, dos No, el integral de la Argentina, lo que pasó fue lo siguiente. El Diccionario Integral de la Argentina se publica en el año 2000, 2009 en un tomo por la editorial Tinta Fresca, que es la editorial del grupo económico Clarín, que es un grupo muy fuerte de medios en la Argentina. Al año siguiente... Ese diccionario, el Diccionario Integral del Español de la Argentina, sale en fascículos, acompañando al diario Clarín. Pero ahí hay algunas enmiendas, hay algunos cambios. Yo hice en algún momento el trabajo de comparar en algunas entradas lo que había cambiado. Y después, ese mismo diccionario apareció durante un tiempo eh, disponible online, que después lo sacaron. Cuando lo sacan, yo me comunico con Federico para preguntarle si, estaban, si lo habían bajado porque estaban haciendo una nueva edición, entonces necesitaba, y no. Federico me dijo que, que no en su momento, habrá sido hace dos o tres años esto, nunca más lo volvieron a subir y tampoco está en vistas hacer una nueva edición del diccionario, no, no está en, en carpeta ni mucho menos. Es un diccionario muy caro, también hay que decir, ¿eh? es un diccionario muy caro. En este momento está, es la base de mi compu ese diccionario. <risa> Sucede a veces, o sea, a veces que usamos los diccionarios con, con otros propósitos. Lamentable, ¿eh? lamentable, porque es un, un ejemplo. O sea, tenemos estos tres ejemplos emblemáticos y maravillosos: ¿no? el DEA en, en, en España con, con Manuel Seco, y Andrés y Ramos, luego el, el, el grupo en Colmex, eh, liderado por, por eh, Luis Fernando Lara y. Y el, y el proyecto de Federico está dormido entonces, debe haber quizás un desinterés editorial, o, o, o qué pasará ahí. Encuentro trágico, bueno, lo hablaremos con, con sí, en puedo, cuando Cuando sí, le podemos preguntar a Federico, creo que en octubre le toca a él exponer, sí, a ver qué pasa sí. con, el, con ese proyecto. Querida, y mientras no levanten manos o no me hagan comentarios en el chat, claro. otra consulta, otra consulta que te tengo. Sí. Eh, ¿Has tenido tiempo de indagar y comparar eh, la, la, la, la, la, o sea, la última edición del diccionario del 19 con la anterior, con su cambio de título? ¿Hay incremento en, en el lemario? ¿Hay, sí, hay algún... Sí, sí, ¿Sí? ¿Ya hay, es deseable? No mucho, y hay algunas enmiendas también vinculadas con cuestiones de género, sobre todo. Ya. Yeah. Palabras como arrastrada, hay algunos cambios, sí, sí, sí. Pero no son tampoco numerosos. Ya. Yeah. No, no, no, no hace mucho, mucha diferencia. Yo creo sí. que ahí la apuesta mayor estuvo en el cambio de título, más que en el, que en el discurso de la nomenclatura. Ya. Yeah. Tremendo, como esas estrategias decimonónicas en España, de estos editores españoles que trataban de competir con la Real Academia con unos títulos kilométricos y diciendo, y con tanta cantidad de palabras que el diccionario académico no tiene, o sea está, todo ese negocio que hubo, ¿no? sobre todo unos libreros franceses, creo que sí hay un, sí, hay un texto muy lindo de, que yo cito, ahí de Susana Rodríguez Barcia, publicado en la revista argentina de historiografía lingüística, en el año 2013 bueno, en el, en el dossier ese que armamos sobre lexicografía y habla sobre de justamente, a, a mí me la verdad es que me, me iluminó un poco ese texto para pensar este trabajo, el, el diccionario como producto editorial, ¿no? y, en, y ella lo ejemplifica con estos diccionarios de autor del siglo XIX que con tal de desbancar al diccionario de la Real Academia Española, decían en los títulos que agregaban americanismos, tecnicismos, regionalismos. Sí, <ríe> sí. Qué tremendo, qué tremendo. Sobre todo el de Salvá, que sí está muy estudiado, por supuesto, y el de Domínguez, ¿no? Claro, pero luego el de Salvá y el de Domínguez, eh, bueno, Salvá fue de alguna manera la motivación que tuvo la, la, la Real Academia para empezar a, a mirar más hacia América e incorporar... Eh, eh, eh, voces americanas, porque claro, fue el, fue el primero, o sea, tampoco es que la academia hiciera oídos sordos, o sea, ya está Canoa, que es el clásico ejemplo en el diccionario de, de autoridades, y Domínguez que en sí mismo es, un, un, un, es igual a sí mismo, como se diría en, en, en filosofía, y es un, un total innovador en, en, en mucho ámbito. Oye, queridos, queridas, Oh, no, si preguntas. Sí, algún comentario. un no, no ¿eh? para saludar a, a, a Francisco. Francisco, ahí <risa> está, un beso, un abrazo desde El Salvador, un gran amigo, Francisco, también compañero de la Escuela de Lexicografía Hispánica, junto con Estela, de la misma promoción, no, del mismo año, 2005. Y estoy a ver, miro un poquito... Bueno, a Ricardo Zócalo, no lo conozco personalmente, pero he leído sus, sus trabajos. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre, yo también he leído muchos tuyos. Bueno, y después compañeras, compañeras de acá, Magui, Lucila, bueno, gracias por y a, todo, a todas y a todos los que se conectaron. Gabriela La Palma, bueno. Para, digamos que para una conferencia sobre diccionarios, un éxito, casi 100 personas, sole este... Pero es que, ¿sabes qué? Es una cuestión que, que lo, lo comentaste tú, lo decía también Estela. Hay un enorme interés por el mundo lexicográfico porque hay una enorme confusión con el mundo lexicográfico. Eh, y yo siempre pienso que, que teniendo más cultura, como decía Estela, tipológica de, de diccionarios, uno podría ver que al final todo se complementa. Eh, Lirian Ciro, que también va a estar en este seminario y que estuvo en el, el, el semestre pasado, de una conferencia interesantísima en torno a lo que pasaba en Colombia, y dijo una cuestión clave, dijo, en estos tiempos en que estamos, y que ya llevamos bastante tiempo, ¿no? yo creo que fue Lara uno de los primeros en ser muy crítico con, con este concepto de diferencialidad, decía, bueno, a la larga la diferencialidad ayuda mucho, como, como un, una primera etapa, un poco como para ver lo, lo, lo, lo eh, lo que, se, lo que se está usando en, en determinada zona, en determinado espacio, etcétera, etcétera. Pero esa es una cuestión que, que, que es verdad, es muy útil. Pero luego también lo integral es necesario, y estamos absolutamente anestesiados con una sola integralidad, pero luego también pienso, si empezamos a avanzar en pos de la integralidad en cada zona, eh, tampoco le haría la, la, la, la, la sombra a otras integralidades, que ayudaría mucho. O sea, ayudaría mucho ver el, el, este mosaico, o sea, ve, veo la integralidad chilena y estoy estudiando lo que está pasando en México, lo que está pasando en España, es decir, a la larga todo se complementa. Y en conjunto con eso, todo lo que tiene que ver, qué sé yo, con, con diccionarios de corte diacrónico, histórico, etimológico, es decir, esto no es que sea el diccionario. O algo que alguien tocó ahí que, que es muy crítico también y tiene que ver con que el, el, el, el, el escolar, quien está formándose, ahí tiene es que ir... Irse... Esa es, es la clave. Exacto. Y se tiene que ir al diccionario que está en línea. Entonces, claro, también ahí está ese mundo que hay que, que hay que trabajarlo y que es precioso. Vamos a tener a Concha Maldonado, que es una, una de las grandes revolucionarias de la, de la lexicografía didáctica, eh, porque es un espacio fundamental. Mira, acá está Lucila, mientras yo estoy dando la lata, nos dice, Dani, pregunto si tenés conocimiento de los motivos por los que sacó el, el dile, por los que se sacó el dile de, eh, de su versión en línea. Recuerdo que fue en la gestión de Macri. No, no, le tenemos que preguntar a Federico, bien, ahí. Las Debe haber sido una interna editorial, claramente. Mm. Yo no... Tengo alguna información, pero preferiría que, que Federico, que ya va, es, va digamos, a exponer sobre el Diccionario Integral del Español de la Argentina, diga qué sucedió ahí. Sí. Lo que está claro es que, que el dueño, si bien el Diccionario Integral del Español de la Argentina fue eh, pensado por unas investigadoras argentinas de la Universidad Nacional de General Sarmiento y fue Federico el que lo llevó a la práctica, es del grupo Clarín, o sea, ahí el, los derechos de autor están claros, y me acuerdo que lo único que voy a decir es que Federico me dijo que no lo habían consultado ni nada para sacar, o sea, había sido una decisión de la empresa ya. sacarlo. Ya, que un poco lo que pasó con Clave también en España, que es un diccionario a todo esto, Clave es, un, es otro diccionario integral español, con una macroestructura interesantísima, muy, muy novedosa, eh, con una cuestión que yo siempre la usaba cuando estaba en línea, que tiene que ver con, con el ejemplo, y son ejemplos inclusivos, pero ejemplos inclusivos cuando nadie todavía hablaba de inclusividad. Es muy adelantado en su tiempo. Y luego la editorial no siguió con el interés de, de ir renovándolo. Eh, ¿Qué es lo que estoy viendo? que estoy que, que sucede igual con, con este integral de la, de la Argentina. Daniela, querida, el cuando nos, nos vimos en persona en enero para, este, para esta escuela maravillosa de, de verano, claro, tocábamos este tema, ¿no? que al final uno siempre se quiere quiere abrirse ¿no? por otras sendas y, y, y dejar un poco a la, a la lexicografía dormir o que respire, y uno siempre vuelve a ella. ¿no? Es una cuestión ahí, no es cariño malo porque es cariño bueno, pero eh, es un amor ¿no? que, te, que te llama, no sé, como canto de sirena. Quiero saber en qué estás ahora dentro de tus investigaciones, ¿sigues con, con indagaciones lexicográficas o estás con, con otra cuestión? Se lo pregunto, aprovecho de preguntar. Ahora estoy ahora. dando clases todo el día en sus... No, eh, las investigaciones, mira, ahora estamos con, eh, tenemos un proyecto de investigación, bueno, Maggie y eh, López García están en en, entre el público, tenemos un proyecto de investigación que se llama Hegemonías y disenso sobre la lengua española, que estamos trabajando como en distintos eh, ámbitos, el ámbito de los discursos sobre la lengua de las academias y los instrumentos lingüísticos, también sobre la cuestión eh, educativa, y ya presentamos un proyecto para, para el año que viene que va a poner el foco en la, en la cuestión de la educación, ¿sí? Como estos, en el caso mío, lo que voy a aportar cómo estos instrumentos lingüísticos eh, di, aportan o no, o sea, producen conocimiento nuevo o reproducen conocimiento hecho en otro lado, y cómo eso afecta, digamos, deja efectos en la educación. Estoy por un lado con eso, estoy también con Diego ventivenia en, en armar una antología sobre la lengua americana, Ay, qué Ese proyecto, no, no sé en qué va a quedar, y bueno, y lo último que estuve haciendo, que fue junto con, con Elvira, es trabajar en, en, en los dispositivos actuales de regulación lingüística, ¿sí? lo que son los correctores, los anticipadores... Eh, vieron que ahora mandar un mail ya casi uno lo puede no puede puede no escribir no digo ya te van saliendo te van anticipando las respuestas así que bueno estoy un poco con eso y la verdad que en épocas de pandemia el trabajo docente el cual yo a mí me gusta ocupa mucho mucho tiempo no preparar las clases dictar las clases estamos todos un poco cansados por eso, pero bueno, tenemos algún poquito de tiempo para la investigación. También estuve trabajando con un colega argentino que vive en Chile, con Federico Navarro, sobre el inglés y el español como lenguas de la ciencia. Algunos, algunos trabajitos pudimos hacer a lo largo de, de este año pandémico. Ya, o sea, no has parado, Daniela. No es solamente, no es solamente clases y son investigaciones interesantísimas. Eh, ¿Se puede saber cuándo vamos a poder tener tu estudio maravilloso del diccionario de Garzón? Fíjense, eh, y esto yo se lo comento mucho a mis, eh, a, a mis alumnos, eh, que cuando uno eh, tiene esta historia de amor con los diccionarios, tiene, claro, diccionarios que, que quiere más que otros, no sé, yo por ejemplo tengo una historia de amor con el Corominas, o con el Oxford Latin Dictionary, eh, qué sé yo, el María Moliner, cómo no, eh, le tengo un cariño enorme justamente al Seco, eh, hay varios diccionarios que uno le, les tiene, el Covarrubias, ¿no? que, que, que más que amor es una ternura inmensa, y dentro de los diccionarios hispanoamericanos eh, tengo una, una relación especial de, de amor-devoción con un diccionario argentino que se publicó en, en 1910, que es el Diccionario de Garzón, que es una maravilla, y quien lo estudió monográficamente y, y, de, y, de, y de aquella manera, con ¿no? esta manera crítica y glotopolítica y con análisis crítico del discurso fue justamente Daniela, eh, es tu tesis doctoral, ¿cierto? Es tu tesis doctoral. Sí, pero no solo, no solo el diccionario de Garzón. Bueno, ¿No? tengo, tengo una novedad que es que pronto va a salir el libro sobre mi tesis de doctorado, que entre otras cosas tiene un capítulo dedicado a, a, a Garzón, que es ese diccionario tan interesante que, como Sol le dice, se publicó en 1910 en Barcelona pero con motivo del centenario de la Revolución de Mayo. Y es un diccionario disruptivo en muchos sentidos, incluso algunos investigadores han llegado a decir que es, un que es como la semilla del diccionario integral. Yo no estoy de acuerdo con eso, es un diccionario complementario, pero bueno, tiene muchos ejemplos provenientes ¿no? de la literatura, o sea, como que rompe, rompe con muchos aspectos que en ese momento en la en lexicografía la tradicional eran como cosas que no, no se podían mover de ningún modo. En el caso de las definiciones, de las marcas y de los ejemplos, es eh, donde está lo más rico, lo más productivo lo, para, el análisis, para un análisis crítico ¿no? del diccionario. Sí. Las lanzo, las lanzo porque hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y, y para que indaguen en ese mundo interesantísimo que es la, la lexicografía hispanoamericana, sobre todo a partir del, del, de la segunda mitad del siglo XIX, gran parte del 20, hay todo un mundo ahí que, que hay que estudiar y que hay que analizar, siempre digo que hay mucha perla eh, entre medio pero justamente este diccionario es emblemático y miren que con, con lo que nos escribe Marcos Pérez vamos terminando el día de hoy muchas gracias por estos espacios tan importantes para la formación académica e investigativa, y vean no tenemos que pagar ni billete de avión ni nada, o sea, encendemos el computador y nos conectamos, y eso es lo que a mí me, me encantó de la, del, del Zoom ¿no? De, de, de la catástrofe siempre digo hay que buscar lo bueno. Percibir las posturas desde nuestras variedades dialectales en contraste con la peninsular siempre dará paso a debates bastante interesantes en cuestiones que parten desde asuntos terminológicos. De nuevo un excelente espacio de trabajo. Gracias Carlos, gracias a, a Daniela. Ojo, que, la, que lo peninsular también tiene lo suyo, o sea, hasta, eh, por lo general, claro, pensamos en España como, como una unidad y no, o sea, ahí también hay, una, hay unas tensiones y hay, y hay unas, unos problemas enormes, por ejemplo, lo que, lo que pasa con, con el español hablado en Canarias, que menos mal que tiene una escuela maravillosa ahí con Dolores Corbella, entre, entre otros, lo que pasa en, en, en Andalucía, eh, ese gran tesoro ¿no? que, que, que es León, Asturias, eh, Aragón, entonces, claro, ahí también hay, hay tensión. Federico Emiliano Pais hizo un estudio de dialectología de Catamarca, Argentina, muy interesante, sí. gran dato. Gran este dato. estudio está incluido en el, en, el, en el Diccionario de la Academia, es, porque el Diccionario de la Academia toma fuentes dialectológicas, lexicológicas y lexicográficas, y el trabajo de Pais... Eh, es una de ellas, sí, sí está citado. Queridos, paso el dato de inmediato de la organización, pero como sea, ustedes están inscritos y les, les, les vamos a avisar. Se suponía que el viernes 24 de octubre teníamos a, a Lara, pero no va a poder ser, Lara oh. eh, va a hablar, eh, y no por culpa de él, eh, por, por mi causa, porque me tocó un viaje... Hace dos días que tengo que irme a, a Italia, entonces no voy a poder, justo a la hora que estoy tomando el avión, volando de Bolonia a, a Dublín, eh, me, me toca la, la hora del seminario. Así que nada, por eso ayer hablé con él para, para ver esto, pero no hubo problema. ¿Cuándo, entonces, ¿cuándo, a cuándo, ¿cuándo va a ser? Sobre el 29 entonces? de octubre el 29 de octubre. Entonces tenemos un salto, tenemos el salto de, de la conferencia de hoy con Daniela, tenemos el salto al 1 de octubre con Viviana Maecha, y ahí continuamos. Otro cambio, todo esto lo, lo vamos a enviar por correo, pero ya que estamos se los comento, ese 29 de, de octubre que vamos a tener la conferencia de Lara, estaba inicialmente para Concepción Maldonado, pero ¿qué sucedió? Concepción Maldonado también te, tenía unas actividades, entonces tuvo que mover lo suyo. Entonces ten, vamos a tener la primera, porque Concepción Maldonado nos, nos va a hablar de dos proyectos. Nos va a hablar el 12 de noviembre eh, acerca de la lexicografía didáctica. Va a ser importantísimo porque, como les comentaba, es una verdadera revolucionaria de la, de la lexicografía didáctica Concha Maldonado. Y luego nos va a hablar Concha Maldonado del diccionario clave, del que estaba comentando ahora, el 15 de diciembre. Y esa es otra cosa que les quiero adelantar. Ha resultado tan interesante este seminario internacional que se nos alargó. Se nos alargó, bueno, ahí ustedes deciden, ¿no? Si se nos unen sincrónicamente o luego ven las grabaciones que, que muy bien las edita el, el, el Departamento de Audiovisuales de la, de la facultad, pero vamos a, a tener cuestiones de lexicografía bilingüe, vamos a tener cuestiones de, de, de, de problemas de de traducción que tienen que ver con lexicografía, entonces se nos, se nos va a alargar. Siempre cerrando todo este ciclo, el 17 de diciembre, eh, Diego Ventiveña, que, que fue recientemente ahí citado con el diccionario latinoamericano, ¿no? que es un proyecto súper interesante. Así que queridos... Eh, ah, miren, acá más, más agradecimientos. Eh, ah, mi querida Daisy, Daisy que es de, de, de, del posgrado de lingüística, ¿no? Muchas gracias pa, por compartir. Es que esa es la idea, ¿no? que, que compartamos estos saberes. Porque esto insisto, inicialmente es para un curso, pero dije, pero ¿cómo se va a quedar el curso? Con estas grandes conferencias, ¿no? lo, lo, lo compartimos al mundo y a todos los que les interese la lexicografía. Daniela, querida, como siempre, bueno. una maravilla verte, querida mía. Gracias, Sole por la invitación. Gracias a los que, y a las que se conectaron. Gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo, Un abrazo enorme. Y saludos y agradecimientos a todos. Me emociona, me emociona que, que, la, que la lexicografía mueva. Mueva al mundo. Así que nada, nos estamos viendo. Entonces, nos vemos, esperemos, esperemos vernos pronto en algún congreso, ojalá sí. que el año que viene se pueda. Congreso, escuela de verano, lo, lo que sea, nos, nos estaremos viendo. Y, y, y dando ahí un gran abrazo. Abrazo a todos y nos estamos viendo entonces el 1 de octubre. Abrazo. Chau chau.